Acompáñanos por nuestra plataforma y comprueba lo sencillo que es utilizarla. Recuerda que es multidispositivo y que se puede personalizar desde la primera pantalla. Una vez identificado, el alumno puede ver los cursos en los que está matriculado. En su primer acceso, con la herramienta Comprueba tu dispositivo, puede hacer un rápido análisis del equipo para saber si cuenta con todo lo necesario para optimizar la formación. En caso contrario, la propia herramienta explica cómo solucionarlo. Nuestro campus virtual combina tres elementos fundamentales. Navegación, contenido y humanización. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor de las experiencias formativas. Por ello, empleamos un sistema de navegación intuitivo. A los pocos minutos de comenzar, conocerás perfectamente la estructura de todos los cursos de nuestro campus virtual. El curso se organiza en tres pestañas. En todo momento se puede identificar claramente en qué sección estamos. Los contenidos se organizan en módulos, cada uno de ellos compuesto por unidades, actividades y exámenes obligatorios. Se debe ir realizando cada una de las partes para obtener el máximo aprovechamiento. En el menú de la derecha se puede comprobar qué apartados ya se han visto y cuál es el progreso en el curso. En el apartado de Comunicaciones está toda la información y accesos relacionados con foros, debates o tutorías. En la sección Recursos, el tutor irá colocando materiales complementarios, como el vídeo tutorial de navegación por la plataforma, la guía de orientación pedagógica, bibliografía o webgrafía. Acercamos el tutor al alumno a través de distintos canales como la videoconferencia, el chat o las redes sociales. El usuario tendrá acceso a su perfil y podrá editar la información. En el detalle completo se mostrará el progreso ideal frente al realizado, así como información detallada del avance por unidad. Esto es en esencia el campus virtual de método. Nuestros años de experiencia nos permiten presentar una plataforma ya madura, contrastada y con garantías. Tecnología, contenidos y pedagogía. Se unen al servicio de metodologías de aprendizaje innovadoras, con la finalidad de generar conocimiento.